Muy bien, vamos a iniciar encendemos eh, micrófonos. Eh, muy bien, saludos, vamos a iniciar. Como bien dice el título en la pantalla que, so que estoy compartiendo, esta clase adicional la vamos a utilizar para calificar el examen parcial que ya fue impartido. Así que vamos a entrar a la plataforma, recordar que. Esta clase va a quedar grabada y que la misma será publicada en la plataforma para quienes no hayan podido entrar hoy. Vamos a entrar en modo a la plataforma. proceder a ir descargando los parciales e ir localificando en el momento He aquí entonces antes que nada vamos a descargar los requerimientos Ya yo lo tenía he descargado, pero para asegurarnos de que estoy viendo la misma versión que se publicó, ponderemos este nombre acá para identificarlo. a proceder a compartir la imagen la pantalla completa para que pueda visualizarla eh bien la hora de le leo dentro de un momento la idea es ver el parcial hoy corregirlo luego de los puntos débiles que se encuentren y eh, hacer un repaso del mismo ya había visto algunos de manera preliminar eh, de paso muy bien hechos pero en verdad ahora es que lo vamos a revisar eh, todos aprovechamos el día para eso eh, quienes estén mirando la pantalla observen y díganme que ven, que visualizan me lo escriben favor por el chat y así me sirve de feedback a mí Perfecto Elizabeth, si vieron primero el modo, luego el correo, es que estoy navegando de una ventana a otra. Eh, bien, Laura, antes que nada vamos a verlo todos si, y repito, a partir de ahí damos el rep debido repaso y cualquier consideración que se entienda pertinente, pero vamos a ver el parcial en verdad. Eh, me asegure de haber descargado el parcial que está publicado y vamos a proceder ahora a irlo descargando. indicamos que se llamaba publicado el archivo que descargamos entonces atención para todos el documento con los requerimientos que se le dio cada uno debió llenarlo con sus datos incluso para eso es que se lo pone ahí y como usted nota como ahí están los requerimientos en este mismo documento es que se le va a calificar para que lo tengan pendiente en el proyecto final, hay un documento parecido a este. Usted completa toda la información que le piden. Y cuando entreguen el final, deben entregar el documento con los requerimientos. Eh, de acuerdo a las personas que están asistiendo hoy, vamos a comenzar a calificar. Eh, la primera que veo en línea es Annalisa B. Batista. Así que vamos a descargar en el momento el parcial de ella. Eh, justamente el día de ella ya yo lo había descargado y lo había calificado. Eh, le puse acá el documento con los requerimientos para calificarle. Antes que nada miremos su trabajo. entonces estos son los requerimientos usando un boceto dice aquí que se encuentra al pie de este documento es decir acá entonces usando ese boceto de referencia crear un sitio que cumpliera con esos requerimientos cada punto como notaron valía cada ítem valía cuatro puntos eh, me parece que yo había calificado el de ella ¿Permí? sí así que voy a abrir el que ya le he calificado muy bien aquí como retroalimentación dice que para casos como el link Explora los personajes Buscar una palabra que los represente Como podría ser personajes Es decir Para no poner una palabra extensa acá Que eso me puede Parecer a que son varios links eh, Uno ubica una palabra Que me los represente a todos Por ejemplo la palabra personajes Yo solo pongo personajes en el link Y así es mucho más permitido lo mismo habría que hacer con acá, con marca país, con mar mercancía para fans. En este caso podría ser mercancías. Y así tendría una palabra que me represente el menú completo. Laura, tranquila, que tenemos que verlo todos y aprender de todos. Tranquila, Laura. Eh, bien la eh, entendida la aclaración es la eh, analiza de perfectos entonces seguimos el punto 2 lo estuvo muy bien en el punto 3 que tiene que ver con diseño y maquetado aquí dice estandarizar el tamaño de las imágenes por ejemplo, en Cards.html hay muchas imágenes con tamaños diferentes. Volvemos otra vez a su sitio, esta es la página que mencionaba en cuestión y lo que aquí no se ve bien es que tengamos esta imagen de unas dimensiones y esta de otra. eso ahí me rompe visualmente el esquema también por otro comentario por acá le indiqué que cuidar el uso de los colores fuertes en los fondos como en este caso ya que eso afecta la visión y ocasiona que el usuario no pueda durar mucho viendo la pantalla así con colores fuertes en el siguiente punto dice centralizar el logo en la vista móvil Ya hemos visto cómo utilizamos para probar. Eso es lo que se le decía. Ya le había dicho el, el asunto del uso de colores fuertes en los fondos. Entonces de 19 usted sacó 20. Buena nota, buen trabajo. visto analiza. entonces eh, seguimos con laura y yo creo que era la que no quería vamos laura ánimo laura laura laura véala aquí eh, para fines de recordatorios todas las asignaciones nombren la de la siguiente manera la materia HTML como ya muchos saben luego el grupo después la asignación y al final su nombre eso sirve para que el profesor en cualquier momento del semestre que tenga que calificar una asignación ya sabe de qué grupo es de qué materia es de qué grupo qué asignación es y de quién si todos le pusieran por ejemplo a un archivo Tarea, tarea, tarea, muchos archivos juntos, llamado igual o similar, no se sé, podrían distinguir. Entonces, consciente con esa salvedad y también otra, asegurémonos de que no pesen más de 10 megas, ni el proyecto final, ni ninguna de las asignaciones que resten. Los elementos que más pesen, como pueden ser las imágenes y los videos, con las imágenes eh, la optimizamos tanto en calidad como en peso. Y para el tema de los videos, uno puede subirlo a una plataforma como YouTube, Vimeo, entre otras, y simplemente coloca el link dentro de la página. Entonces, voy a utilizar esto acá para nombrar. Debidamente a esta asignación y la dueña es Laura Aurelio. Aquí en la parte final donde ve el nombre. Laura Aurelio. atiendan que viene Laura con su parcial muy bien, dejó el archivo con los requerimientos que Laura a primera instancia colocar nombres que sean más manejables y preferiblemente todo en minúscula eh, también a la primera página siempre le llamamos index para que lo tenga presente y nunca se le olvide acá, la que usted le llamó Netflix esa debió ser el index eh, los comentarios que ya hicimos para la participante anterior si iban para usted con el tema de los links utiliza siempre una palabra que me represente todo el contenido que quiero mostrar en una página y así con una palabra mucho más digerible que con varias porque me puede aparentar que son varios links por un tema de consistencia debemos asegurarnos que todas las páginas tengan mantengan tanto header como footer ese formulario debió estar acá dentro de un contenido con la página conteniendo el header que sea el mismo siempre y también el footer como hicimos acá al navegar de una página a la otra podemos notar que seguimos en el sitio entonces comencemos con la calificación de la hora la hora si sí, la hora se me pasó eso por cuestión verdad Bien, ya lo tenemos presente de ahora en adelante Yo lo tenía pendiente Bien Entonces Laura, Laura Es mi madre <risa> Tranquila entonces Lo que acabo de escribir era lo que ya le había dicho. Ajá. Así que tan solo lo escribí no me centré en la explicación. Esta fue la, el punto más débil. Esa imagen ahí arriba, que por más que yo quise, entonces me quiso bajar. Imagen, imagen, esta. Dentro de un momentito chequeamos su estructura y la vemos que podemos sugerirle. Que yo le aplique que a mucho a mí no me quiso funcionar el código que usted puso entonces yo ¿eh? y ahí fue que medio me funcionó el, el responsive. Ok, entonces mejorar la estructura del maquetado, mm -hmm. combinación de colores. Y disposición de los contenidos, el mismo comentario que le hicimos acá se lo vamos a hacer en la parte móvil. Ahora está acá va a tener un poquito más porque en ese primero acá tiene que ver con el maquetado en general uh -huh. y en la última, eh, exclusivamente en la parte móvil es donde tiene más debilidad es donde tiene menos debilidad, perdón, por eso le aumenta un poquito Laura, Laura, Laura, Laura. Esto es para ayudarla. Mire, en verdad aquí ganó dos puntos, ¿de acuerdo? Por eso. eso va a ser para ayudarla. Yo estoy consciente, se apura. Está <risa> bien, entonces Laura Aureliano. Ulerio. No, Ulerio. Oh, ajá. Entonces vamos a ir a poniendo la calificación también. Eh, dijimos. Entonces siguiente en la lista, ampararán para ya Freyzy. Por aquí anda. bien Jeffrey a primera instancia con el tema de la estructura del sitio las hojas de estilos la guardamos dentro de una carpeta CSS y las imágenes como me parece que bien lo hizo en una carpeta images o img La recomendación de que se le hizo a los demás, que siempre a la página principal se le llama index. Aquí los links no me están funcionando. No, pero los, los botones a mí no me dio tiempo de hacer. Ok, la pregunta, ¿sabe cómo hacerlo? O no, para ver cómo seguimos. Realmente sí, por el momento. Ok, o sea que podemos seguir digamos que usted sabe resolver eso. Pero por si acaso, de, no está de más mirarlo de un pronto. A otra recomendación, esto es SS, debió de estar en una hoja de estilo externa. O sea, debió estar dentro de este documento. ¿Qué? Sí, en verdad, a mí como que se me hacía un poquito más fácil, porque yo me confundía mucho. Entonces, para que me saliera y no hacer un tollo y poder entregar, lo tuve que hacer así. Pero yo lo tomé en cuenta. Ok, entonces mire, aunque se le hizo más fácil a usted comenzando, digamos pero en verdad esto termina siendo más difícil por lo siguiente observe nosotros estamos en la página index si utilizamos todo este código para diseñar la página index así dentro del mismo html solo nos va a servir para la página index qué sucede el estilo es el mismo en todas las páginas entonces, si yo en cada página repito toda la cantidad de estilos otra vez, estoy duplicando, ¿duplicando? no, dependiendo de la cantidad de páginas. Si tengo tres, estoy triplicando el mismo, la, el mismo código o la misma cantidad de código. Entonces, lo ideal es, es que, utilizando la etiqueta link, que ya me imagino que usted sabe, uno con el atributo href, le dice dónde va a estar nuestra hoja de estilo y cómo se va a llamar este atributo es opcional el tipo le indicamos que es texto eh, eh, cierra el micrófono un momentito por favor en formato si ah, no. cierra un poco un momento el micrófono para que me puedan escuchar bien todos muy bien, entonces, eh, decía este atributo opcional, el type ahí le indicamos text es la css y el último rel, que es como de relación ahí le decimos que se la, ese enlace está relacionado a una hoja de estilo entonces mira, ahora yo le voy a desbaratar su trabajo ese es el índice corte si actualizamos el index, que debe ser este. Ok, ya yo le debarate su trabajo. Pero se le puede agregar fácilmente y de una manera rápida. CSS, yo le dije en el código que la hoja. Mi hoja de estilo se iba a tener ese nombre, así que voy a crear acá un nuevo documento que se llamará exactamente igual que como lo he puesto en el código: estilo.css. Ah, que le quiero cambiar la extensión a ese archivo, si sí, yo quiero que sea un archivo css. En dicho archivo, voy a pegar. Todo el código que corté. Y mira cómo todo volvió a la normalidad. Solo que ahora está hecho de una manera más efectiva. Ahora a las demás páginas. Le podemos quitar todo el código. CSS que tiene. Junto con el HTML. Y solo ponerle ese link vamos a desbaratar una sola para que se vea de ejemplo mire esta que se llama dos index que debe tener otro nombre, bien primero le vamos a quitar el CSS dentro del HTML ahí la hemos dañado se me desbarató, como vi y para arreglarla simplemente enlazo la hoja de estilo denme un momentito eh, nota aquí tenemos un problema con la semántica html5 recordar que una página se divide en dos partes principales que es el head o cabeza y el cuerpo según veo acá no hay cuerpo o por lo menos así ah, hay pero está huérfano entonces todo el contenido de la página debe estar acá dentro de esta etiqueta así que aquí tenemos otro punto de mejora vamos a mover todo este código que corresponde a, al contenido veo que la etiqueta furer no está cerrada aquí es que eso va dentro del body yo creo que vi FURRER ahorita, sí entonces es el que nos faltaba por cerrar lo vamos a hacer ahora dar un poco de tabulaciones para organizar el código, para eso se puede tomar otro momento entonces después de la cabeza Sigue el cuerpo, entonces la cabeza es la que no teníamos ahorita, me parece. Voy a poner la parte cerrada ahí. Exacto. Entonces, se va a ir todo el código CSS. Y solo hemos puesto, que lo tenía copiado, el link a la hoja de estilo. Eso lo debe seguir funcionando igual. Eh, me copió, señorita. Sí, señor, profe, que le iba a comentar que si usted, se da, si usted revisa la primera tarea se va a dar cuenta que eh, todo lo que usted me enseñó ahora eh, yo lo tomé en cuenta y lo pude hacer de buena forma tiempo determinado en el cual yo lo pude hacer. Entonces, para que usted después revise eh, esos puntitos que usted tocó, eh, realmente si lo tomo en cuenta lo único es que la dificultad del tiempo okay. me dificultó eso mismo perfecto, entonces esto lo hacemos con dos intenciones la primera para corregir y la segunda para que sirva de referencia a todos si usted ya lo maneja, perfecto también sirve repito, para referencia de los, de los demás entonces, claro eh, vamos a calificar, ya vimos algunos apuntes a tomar en cuenta. Vamos a buscar el documento que tienen los requerimientos, que ya yo sé que, que a usted no se me le va a quedar en las siguientes asignaciones. con el tema de la calificación. Entonces la señorita ya lo aceptamos viene viene viene viene cerramos acá acá y acá punto vamos a decir lo tiene lo, tiene las cuatro páginas formulario eh, llegó a hacer el, pregunto llegó a hacer el formulario para saber dónde lo busco si sí, profe lo hice en ese mismo fin perdón sería el que sí, tengo en, en que tengo ok ...que ya le hicimos una compañera anterior ⁇ este punto miren este punto también se merece dos como ya ayudé a alguien tengo que ayudarlo a todos si sí, lo voy a ayudar a alguien ahí se ganó 2 si le pongo 2 quedará solamente en 14 le vamos a poner 2.5 estamos con... y 3 ya frey ahora que estábamos con quién? ya frey si sí. revisando la, la nota 14.5 hay una confusión aquí de un momentito estamos calificando a ya, Freisi. Tengo que revisar a quién le puse la nota de ahorita. Laura. Laura se quedó sin nota y no habló ahorita, Laura. 13.5, se, se la puse a la vecina de ahora 13.5, ahora sí un error sirve para encontrar los otros muy bien, entonces, ¿quién sigue en la lista? mi Eusebio Castillo Castillo, me imagino que no es, eh, Joanmi, eh, abrazo su micrófono y eh, atiéndame. Yo soy de HTML, o sea, usted estuvo inicialmente en HTML y yo no lo he eliminado. Bien, si, si anda de, de visitante bien entonces yo a mi es de html que de paso eh, voy pidiendo excusa ya lo que hemos calificado sirven de ejemplo para los que faltan tengo una conferencia a las 6 así que las calificaciones las vamos a dejar hasta aquí eh, hay una videoconferencia para la semana que viene la gente de html así que atento a la siguiente invitación lo dejamos hasta aquí para dar paso a una conferencia que tengo a continuación. Así que la gente de HTML se cuidan y nos vemos pronto.